Si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Perseguir implica que vas siempre detrás de algo, no necesariamente que alcanzas algo. Y esa sensación de que no importa el esfuerzo que hagas, eso que quieres siempre va un paso más adelante y te hace sentir frustrado y hasta incapaz de materializar lo que deseas. No gastes energía persiguiendo algo. Enfócate en lo que quieres y dirige tu atención en esa dirección. Si es para ti, lo será. Sácate de la cabeza que las cosas requieren de esfuerzos sobrehumanos y sacrificios de vida para alcanzarse. La vida es más sencilla, más amable, más ligera. Cuando estás relajada, esa parte de ti que lleva consigo una sabiduría inexplicable la voz de tu alma se encarga de llevarte por caminos maravillosos. Donde lo que hayas pensado para ti, puede verse insignificante en comparación a lo que naturalmente se te da. Solo basta con confiar, consultar y sentir amor a cada situación. Siente confianza de que estás en el mejor camino. Sin necesidad de perseguir sin necesidad de sacrificar ni de postergar la vida, solo dando cada día los pasos que puedas para llegar a donde quieres, dispuesta a cambiar el rumbo y a escuchar las veces que sea necesario. Lo que tiene que llegar a tu vida, lo persigas o no, siempre llegará. Que Dios acompañe tu camino, confía, ponte en disposición y sé receptiva a los milagros que Dios ya tiene para ti. Suelta, que solamente a ti te corresponde el 1% y a la divinidad el 99%, si aprendieras a confiar.